¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo vídeo más para el canal y hoy os traigo un programita muy bueno para que os suba FPS, no solo en Fortnite, sino en todos los juegos de ordenador. Y este programa se llama... Razer Cortez, seguro que muchos lo conocerán, pero no... Lo he traído nunca al canal. Y es la primera vez que lo tengo que traer, ¿no? Siempre voy a tener que traer este tipo de programitas. Y se viene algo chido. Se viene algo chido, como Luisito comunica. Ahora sí viene lo chido. Y bien, eso chido que se viene en el canal es este programa de aquí llamado Red Wars. Que os puede traer una configuración. Ya que. Para las nuevas actualizaciones ya no sirve el doble movimiento ni la asistencia de apuntado. Pero yo sí lo tengo. Así que. Os lo traeré en el próximo vídeo, así que si sois nuevos, suscríbanse. Bueno, gente, este programa lo tendréis en la descripción para descargar. Si se me olvida, recordármelo porque soy muy olvidadizo y siempre se me olvida ponerlo en la descripción. Razer Cortex es un programita para que los juegos os vayan más fluidos, ¿vale? Bajaría la calidad y te pondrán la mejor configuración para que vaya más fluido. Bien, entramos al programa. Os pedirá a registraros, ¿vale? Con algo, con Twitch, con Gmail o lo que sea. Y os va a salir todos los juegos que ustedes tienen. Los Juegos que ustedes tienen descargados. O por lo menos lo que os permite eh, optimizar. Bien, esta es mi biblioteca, ¿vale? Mis mismos juegos ahora mismo. Y luego tenemos aquí el impulso. ¿Vale? Aquí seleccionar lo que ustedes quieran. Por favor, por favor, por favor. Son el elementos nivel. para optimizar. ¿Vale? Yo lo tengo en una optimización automática. Yo creo que es mejor dejarlo así. Y ya está, ¿vale? Luego vamos a la sesión de FPS y te dice mostrar superposición de FPS mientras juegas. Esto por si quieres que se te vean los FPS en pantalla. No, en serio, no me digas. Yo es que tengo limitados los FPS, es muy importante tenerlos limitados. Por si no habéis visto la serie de cómo optimizar vuestro ordenador al 100%, os dejaré aquí una lista de reproducción. Aquí o ahí, no sé dónde es Una lista de reproducción, ¿vale? En el que os dejaré parte por parte cómo optimizarlo todo Y optimizador de juegos eso Es a lo que venimos nosotros Juegos compatibles son, ¿vale? Estos son los juegos compatibles para optimizar con este programa Pues yo pensaba que tenía, te dejaba con más juegos Pero bueno, solo es con Fortnite, Warzone, Playground Battle, Royal, eh, Valorant, Apple Legend, League of Legends, Cyberpunk, Overwatch, Valheim y Dota 2 Bueno, lo que nos interesa ahora es el Fortnite y esperamos Bien La previsión de FPS Esto es a los FPS que yo debería ir Vale, a la que yo voy más o menos Yo más o menos suelo ir a 245 FPS en creativo Cosas así, ¿no? Bueno Yo es que tengo la resolución esta No sé por qué se me puso esta No, no entiendo el por qué Debería poner esto bueno, no sé por qué me sale eso Pero vamos a ponerlo competitivo al máximo Y me dice Bajo ¿Veis esto? Esto es óptimo Esto es lo que a ustedes les va a poner lo recomendado Yo por ejemplo voy a poner la resolución esta En Fortnite ¿Vale? Lo que es mi pantalla Pero luego en la gráfica tengo otra resolución Eso os lo explicaré luego Vale Tenemos esto La resolución Modo de pantalla Siempre importante Pantalla completa resolución La que ustedes tengáis O la que ustedes quieran ahí y esto es lo que ustedes tenéis en el juego ahora mismo Y esto es lo que les recomiendo Vale, lo, lo tengo, es que lo tengo súper competitivo Lo tenía aquí Lo he puesto a lo máximo rendimiento posible Y me sube 2 FPS No es mucho, lo sé Vale, tengo una gráfica de NVIDIA 1660 Y es bastante buena Le damos a optimizar Y no sale solo Y estaría, chicos Lo único que hay que hacer es eso Optimizar y comenzar el juego desde la aplicación Veis aquí abajo que sale la RAM liberada, elementos optimizados, bien, pues esto es genial y ya si queréis, eh, como digo, mi carpeta de FPS es en el donde os podéis liberar de todo, es decir, tenemos antimicro, tenemos los macros, tenemos time resolution, el reward, la optimización de pantalla, el intelligence, el light scanner, este que es súper importante. Tenemos un montón de cosas, gente, muy, muy buenas en esta carpeta. Que si lo queréis, os lo pasaré en el próximo vídeo. O se comen los cuatro vídeos que tengo en la lista de reproducción. Porque me interesa que vean los vídeos, sinceramente. Bien, chicos, ahora sí. Eh, aquí arriba veis los FPS. 157, 133. Bueno. Vamos a iniciar Fortnite. A ver a cuánto nos va. A ver la configuración. Si es verdad que nos lo ha cambiado no. Vamos aquí. Ajustes. Y... Aquí está, todo cercano Esto lo tenía en media, así que sí que me lo ha cambiado Y sí chicos, me lo ha cambiado todo eh, Optimizado al máximo, ¿vale? Rendimiento alfa Lo teníamos todo tal cual Esto no sé por qué me sale en 91 De verdad, en verdad lo tendría que haber tenido en 80 Esto sí que no lo cambió, no sé por qué Pero bueno, me recomendaron 80 Así que lo ponemos en 80 como ellos dijeron Y es lo máximo que puede dar este ordenador, por así decirlo Vamos a creativo, por ejemplo Y bien, chicos Vamos aquí Vamos a 157 FPS 158 Así Con esta configuración en Fortnite eh, Os va a ir lo más fluido que puedan Y ya está este programita, además de tener optimización, os libera RAM y va a ir todo más fluido, ¿vale? Y con los tutoriales que estoy dejando últimamente en mi canal, vais a aprender muchísimo, sobre todo en Fortnite. Vais a aprender un montón de configuraciones, vais a aprender muchísimo cómo jugar el Fortnite. Eh, he mejorado un montón, mucha gente me lo está diciendo, que eh, he mejorado una pasada. Y es por seguir todos los trucos que estoy subiendo, ¿vale? Todos los trucos que estoy subiendo de Fortnite eh, me valen muchísimo. Porque de pasar a 2.000, 3.000 puntos de arena de ser un manco de mierda, porque era un manco eh, Voy a arena de campeones, eh, estoy yendo, a, o sea, todavía no lo estoy, pero estoy llegando muy sobradamente Todas las partidas me hago 5 kills, 7, 8, 9, ¿vale? Estoy llegando muy sobrado a la liga de campeones Así que gente, suscribirse si no lo estáis, eh, este programita es lo mejor de lo mejor, así que descargárselo y eso, que tenéis que ver los vídeos anteriores también por si queréis eh, tener todo, todo, todo, absolutamente todo optimizado como yo, ¿vale? Y eso es todo por hoy, hasta luego.